Muy buenas noches, colegas y seguidores de la REMEC. Este, los saluda Rosa Sotelo. Esta noche estaremos este, conduciendo la entrevista, la entrevista su servidora y la maestra en ciencias Giovanna Correa. Y tenemos el gusto de estar uh -huh. con dos este, super investigadores, maestra en ciencias Cristian Galván, y la, la doctora este, Alejandra Martínez Melo, quienes eh, son ecólogos este, excelentes y nos van a estar hablando de uno de los premios este, que forman parte del kit eh, para el concurso del Lobo de la remé que es este libro de principios este, para la identificación de quinodermos Entonces, ellos son coautores de este trabajo, y nos van a hablar un poquito de cómo fue la experiencia de crear este trabajo, este, trabajar juntos, eh, trabajar con equinodermos y algunas cositas más. ¿no? Eh, y bueno, antes este, de empezar la entrevista, me gustaría este, cederles la palabra para que se presenten y nos hablen un poquito sobre ellos. No sé quién quiera comenzar. Ale, Cristian. Ale, que empiece Ale. <risa> Hola, está bien. Gracias. Bueno, yo soy Alejandra Martínez Melo, soy doctora por el posgrado en ciencias del mar y limnología. Me formé como bióloga, como bióloga marina, pero terminé en paleontología, haciendo dos postdoctorados, uno en el Instituto de Geología de la UNAM y otro en la Sorbona, en Francia. Y me he dedicado principalmente a trabajos de taxonomía, biogeografía y paleontología de equinoideos, de erizos irregulares o galletitas de mar ahora tú Cristian gracias Ale pues hola, buena tarde a todos este, primero que nada pues gracias por la invitación a esta charla este, sobre uno de los trabajos que después de mucho tiempo de trabajo y esfuerzo se, se logró de, terminar y este pues bueno yo, yo soy eh, Cristian Galván, profesor de la Universidad de Guadalajara tengo ya este, 16 años trabajando en, en la universidad eh, soy profesor en la carrera de biología este, tengo una maestría en ciencias de, de la misma universidad de Guadalajara y sobre todo pues me he dedicado a trabajar en, en los temas de ecología marina este, prácticamente eh, con, con todos los grupos que he podido este, no, no me he cerrado a, a solamente uno este, y bueno he tenido la fortuna de Trabajar también con el grupo de los equinodermos y hacer vinculaciones como, como lo que tenemos el día de hoy, pues con, con grupos como el Laboratorio de Sistemática de Equinodermos de la UNAM y otras instituciones. Entonces, pues básicamente, eh, en general, pues diría que me, me enfoco en la ecología marina. ¿sí? Excelente. Pues como les decía, tenemos a dos investigadores de lujo esta noche. Y, pues, eh, viendo sus perfiles, veo que tienen este, partes que coinciden y partes que son muy diferentes en su formación. Y entonces surge la curiosidad de cómo se conocieron ustedes y cómo llegaron a colaborar en este libro. No sé quién quiera comenzar con esta, con esta parte. Pues es una de esas historias muy curiosas, ¿no? Este... Diría, diría yo que el destino nos fue uniendo ahora sí con, con Ale, porque yo empecé a, cuando estaba todavía en la carrera de biología, estudiando, me, me invitaron a participar en un proyecto que era justamente el inventario de la biota marina en Isla Isabel, en el Parque Nacional. Y era un proyecto que nos financió con Avio. Y bueno, este, por algunas razones ahí que sucedieron, el grupo de los equinodermos que estaban co comprometidos en el proyecto este, no, se, no se habían trabajado adecuadamente, ¿no? Teníamos como ese hueco de, de la parte de los equinodermos. Y este, pues resulta que a mí el, el doctor Eduardo Ríos, que era el, el jefe de proyecto en ese, en ese momento, pues me dijo, Cristian, pues... Eh, ve a hacer una estancia a, a la UNAM, al Instituto de Ciencias del Mar. Este lleva algunas muestras para que la revisen y nos ayuden a identificarlos. Y, este, y bueno, pues dije: Pues sí, adelante, ¿no? Fue la primera vez que hice una estancia académica ahí en, en el instituto. Y, y pues llegué ahí al laboratorio de equinodermos con, con Francisco Solís. Este me, me recibieron. Muy bien, diría yo, este, yo iba todo asustado porque nunca había trabajado con equinodermos, poco sabía de los equinodermos, entonces yo dije, bueno, voy a llegar y me van a regañar porque no sé nada de equinodermos, ¿no? ¿Por qué, por qué llego con equinodermos? Y, y bueno, a raíz de esa experiencia se hizo una invitación para una salida de campo a, a la isla y ahí la ganó, la afortunada la fue Ale, que fue la, la, la que enviaron en representación ahí del laboratorio y entonces en esa salida este pues ahora sí que convivimos por una semana este 24 horas en una isla y me, me me enseñó muchísimo no este aprendí en esa semana yo creo que una parte muy importante porque ale me enseñó a a buscar equinodermos a reconocerlos a ver dónde se encuentran y entonces eso ayudó muchísimo al, al proyecto porque generamos una gran cantidad de información y este, cubrimos esa parte y de ahí, pues creo que se hizo una muy buena relación y, y seguimos en contacto, ¿no? Seguimos en comunicación y así pues con el ánimo de que en el futuro yo creo que podríamos hacer más cosas. Y afortunadamente pues ha, ha, ha salido, ¿no? O sea, sí, sí se ha dado de alguna u otra forma, para, para seguir trabajando. No sé, Ale, ¿qué te acuerdes más? Bueno, pues yo salí ganona Nona de, de ser la representante del de la, laboratorio, porque imagínense qué, viejo, qué viejos estamos, que yo era en ese momento la única que buceaba de, de los alumnos que estábamos ahí. Francisco no tenía mucho, Francisco Solís, el jefe de laboratorio, no tenía mucho tiempo de haber regresado de, de su doctorado en Inglaterra y de ser contratado. Le llevaba ya un año, unos años ahí para, suficientes para tener alumnos, pero yo era la primera que sabía bucear. Las de los demás estudiantes, que creo que éramos puras mujeres no sabían, entonces por eso fui yo. ¿no? Además de que yo le di clase a buceo, de buceo a Francisco, entonces él sabía que podía dejarme libre y, y yo iba a hacer el trabajo. Entonces eso fue lo que me dio la oportunidad. Y la verdad es que fue muy satisfactorio. Me acuerdo, así sí estuvo como... Pues ya sabes, como esas experiencias de estamos todos juntos y lejos de la humanidad, entonces <ríe> fue muy gracioso, pero muy gratificante. Sin y... regadera, ¿no, ¿Vale? Sí. <ríe> yo recuerdo que una vez yo estaba pegada, por... yo soy bióloga de piedrera, ¿no? Me encanta estar en las piedras pegada ahí viendo qué hay y volteando eh, restos de coral y cosas así. Entonces yo había visto un pepino de mar muy bonito que estaba eh, pegado en una roca justo en la rompiente. Y ya saben, como el espíritu de yo tengo que sacarlo y está ahí pegada no sé, creo que fuiste tú, Cristian, que me acompañó, y yo es que lo tengo que sacar, y el pero es que ya está subiendo la marea, nos tenemos que ir, y total que nunca lo saqué, creo que ya hay muestras de ese pepino en la colección nacional de, de quinodermos, pero así era, como, como vamos a ver que tenemos que sacar todos los registros que se puedan. ¿no? Y la verdad es que el, el libro que, que estamos presentando hoy, el Principios de Identificación de Quinodermos, pues eh, yo creo que es una idea que nace de muchos, de muchas cabezas, pero cuando llegó el momento de, de publicarlo, eh, yo recordaba que, que Cristian me había compartido un libro que ellos habían publicado sobre peces y que habían hecho una guía de peces y dije, es que Cristian sabe perfectamente cómo publicar, él, él es a quien tenemos que acudir. Entonces ya sumamos esfuerzos y entre todos sacamos este libro. Entonces fue por eso, porque Cristian es muy, es muy hábil para muchas cosas. Excelente. Y bueno, antes de continuar a este, uh, otros temas, no veníamos preparados, pero les queremos compartir estas este, fotos que nos pasó Cristian, precisamente esa salida para que para que recuerden esos momentos. No, Cristian, y... ¿por qué hiciste eso? Ah. Ya <risa> sé. Hoy. Fíjate que yo no, no había tenido noción de hace cuánto tiempo había sido. O sea, yo no tengo re... idea como que fue hace poco tiempo, pero... No, fue hace muchísimo. Todavía 16 nos años. Ay, no es cierto. Perdónenme público. Ah, <risa> <acabé> <risa> tener <un> shock. <risa> bueno, pues ahí estamos. Isla Isabel hace 16 años, sí, qué Así cosa. Es. Esa, esa es la zona de las positas, justamente. Creo que por ahí era donde Alex andaba tratando de sacar ese pepino que no se dejaba. Este... <risa> ahí estamos Mira, trabajando. Christian, tan joven. Cuando estaba joven. <risa> estamos ahí en las, en las positas. Ahí están buscando, pues, este. pues, como el proyecto era el inventario de toda la fauna marina, pues tenemos que buscar de todo, ¿no? Entonces nos metíamos al agua. Yo estaba ahí casi dirigiendo, creo. Sí, está lo, la ahí, ahí está la doctora. Ve nada más el glamour. ¿eh? Y, los, los, y los acompañantes, Ale. Ahí al lado. ¿Cuál es? El de la de, ¿Los de la derecha o los de la izquierda? Los, los de la derecha, ¿no? Que siempre nos teníamos ahí. que pelear con las iguanas por nuestra comida. Y no nos dejaba ni siquiera lavar los trastes. Así era ese viaje. Pero la verdad es que fue, fue muy bonito, fue, eh, fue emocionante. Además, la isla está. Viajar tantas horas de lancha para llegar a, a la isla fue el, como el, el primer reto a vencer. Y, y la verdad es que el equipo de trabajo, porque pues no solo iba Christian, no íbamos va, varios investigadores y estudiantes, entonces se hizo una, un buen equipo de trabajo, logramos sacar muchos registros, nos hicimos buenos amigos, buenos colegas y, y la verdad es que esas experiencias yo creo que cualquier biólogo marino las agradece, ¿no? son cosas que, que, nos, que no te eh, otorga cualquier carrera. ¿no? Y supongo que, pues, la prueba de que fue un proyecto muy exitoso está, pues, precisamente en esta publicación, ¿no? Y otros trabajos en conjunto que salieron de ahí. Aquí algunas de las fotos de los ejemplares, ¿no? Se colectaron. Sí, algunos de los que encontramos. Este, yo era la primera vez, por ejemplo, que veía un erizo irregular, ¿no? Ahí está un, un brisus, este, y... Y pues tuve, la, tuve esa, esa fortuna ¿no? de, de, de tener ya el contacto directo en el grupo este, y te digo, con la ayuda de Ale fue, mira, búscale por aquí y, y mete ahí por abajo de las rocas, ahí están escondidos, están enterrados. Y entonces cambió ¿no? todo mi panorama respecto al, al grupo de quinodermos porque yo antes nada más veía las estrellas que comúnmente vemos arriba de las rocas y los erizos morados que... que el terror de los buzos, ¿no? Sobre todo los principiantes. Y ya después, cuando empiezas a dedicarte a hacer búsquedas con, con más sentido, pues descubres un universo maravilloso, ¿no? Entonces, de ahí creo que empecé yo a, a tomar, tomar este más conciencia del grupo, a que, a, obviamente, a enamorarme del grupo, porque. Después de ahí, este, pues seguí trabajando de alguna forma con ellos, ¿no? No, no he dejado de, de, este, de dedicarme a alguna parte de mi, mi trabajo, pues hacer, seguir haciéndolo con, con equinodermos y no quiero dejar de hacerlo. Entonces, creo que de aquí inicia todo eso. Así es, ¿no? Como que los equinodermos tienen ese poder de enamorar. Y de hecho ustedes ya están este, alborotando muchos eh, corazones porque tienen muchas, este, muchos saludos. Miguel Ángel Guevara, eh, nos manda saludos desde República Dominicana. Ana Beatriz este, Melgosa Plasencia, saludos desde Morelos. Eh, Rocío Vázquez, este, saludos de la clase de Comunidades. Y Kexali Hernández dice que fue un muy buen equipo. Sí, pues es que, sabes, yo creo que cuando encuentras eh, buenos compañeros de trabajo, todo se vuelve mucho más fructífero. Entonces, eh, Cristian, yo creo que también ha tenido una muy buena bienvenida, buena, <risa> una buena acogida en el laboratorio, porque, porque es fácil trabajar con él, ¿no? Entonces, no solo yo he colaborado con él, a, él ha sacado varios trabajos con Francisco Solís y otros, y, eh, traba, bueno. Eh, estudiantes del laboratorio por eso, ¿no? Porque cuando sabes que puedes trabajar bien eh, todo el, el trabajo fluye, ¿no? Y la comunicación es sencilla. Entonces, eh, Cristian ha sido muy exitoso en ese laboratorio de la UNAM. Muy bien. Y bueno, ya hablando un poco más de el proceso ya en sí de construcción del de libro, Cuéntenos, eh, ¿de dónde surge la necesidad de crear este material? Que ya nos estabas contando un poquito de eso, Ale. Eh, ¿Y cómo deciden que sea un libro? O, o sea, por ejemplo, que no fuera un artículo, sino un libro, o que no fuera otro tipo de material, una guía? ¿Por qué? ¿O cómo fue este proceso, no? Pues mira, como decía hace un rato, eh, yo creo que esta idea, este libro salió de la cabeza de muchas personas. Entonces, en este libro habemos varios autores enlistados, sin embargo, hay muchos estudiantes que han pasado por el laboratorio que han dejado parte en este libro y que pues no pueden estar todos en la lista de autores, pero colaboraron en él. Eh, y te lo digo así porque... Al principio, cuando el doctor Francisco Solís hacía sus, eh, sus cursos de taxonomía, y la verdad es que él sigue recurriendo como una referencia en la taxonomía de equinodermos en Latinoamérica y de pepinos de mar, ¿no? En, en particular. Entonces, eh, cuando llegaban personas de todos lados, de México y de Latinoamérica, a pedirle asesorías para que les ayudara a identificar ejemplares para sus tesis, etcétera, eh, pues lo que empezó a hacer él fue como hacer un compendio de toda la información que le servía para dar clases. ¿no? Entonces eh, empezó a tomar ideas de aquí, de allá, a ver cuáles esquemas eran los más eh, los más importantes, cómo podíamos eh, representar mejor las estructuras, ¿no? porque pues muchas personas pensarán que la taxonomía a lo mejor no tiene tanta importancia ni tanto valor, pero es, eh, es fundamental para llevar a cabo buenos trabajos de otras áreas de la biología. ¿no? Entonces, eh, pues él hizo este esfuerzo por, eh, por recabar toda esta información y este proyecto poco a poco eh, fue creciendo hasta que cayó en mis manos. Y entonces yo me di la tarea de, de como que fue un reto, ¿no? De, ya tenemos todo esto y tenemos que ponerlo a disposición de todas las personas en, una, en un formato más, eh, pues no sé, como más estructurado, ¿no? Entonces conseguimos a una chica que nos hizo las ilustraciones, volvió a dibujar los esquemas. Eh, Cristian colaboró con, con, colaboró con fotografías. Eh, los estudiantes colaboraron con, eh, con material que está aquí, ¿no? de, de claves de identificación, etcétera. Entonces este proyecto, eh, desde que Francisco lo comenzó a construir, fue creciendo gracias a muchas personas. Y todo esto al fin logró, eh, pues, volverse real, ¿no? Poder, poder tener la versión en físico de este libro. Y la idea es que este libro lo aprovechen todos los estudiantes interesados en realizar identificación de quinodermos. Entonces, incluye eh, información de las cinco clases eh, actuales y, y, la, y la información que está aquí la pueden traspolar a la fauna que, que puede existir en diferentes regiones. Entonces, es un libro muy general y básico para poder conocer mejor las estructuras anatómicas de los equinodermos Y Cristian este, bueno, no sé si tengas más que agregar a esta parte de cómo se fue construyendo y otra duda que me surge es, bueno ya nos comentaba Le, que tú ya habías trabajado con otros libros, pero eh, ¿cómo surge esta idea de que fuera un libro este eh, sacado por medio de la UDG. Sí, bueno, pues, digo, ya después de, de todo el proceso que le tocó a Ale trabajar, este, pues me, me habla y me dice, oye, Cristian, pues, en alguno, me acuerdo que en alguna ocasión de que estaba yo ahí en una estancia en, en el instituto, que fue cuando le enseñé la guía que, que habíamos trabajado acá en la, en la universidad, que es una guía muy, muy, este... Básica para identificación de peces de arrecife. Este, luego me comentó, oye, pues hay que trabajar una de equinodermos. Digo, sería, sería muy bueno, ¿no? Sobre todo para los que pues apenas vamos a adentrarnos al mundo de los equinodermos. Entonces, es importantísimo, importantísimo tener como una, una guía inicial, ¿no? Y pues me habla y me invita, oye, Cristian, pues hacemos esto, trabajamos en, en, en un libro. Y, este, y, y vemos a ver cómo le hacemos para imprimirlo, a ver si por medio de, de allá de la universidad se puede. Y en ese momento, este, como dice Ale, creo que las cosas van dándose en los tiempos que deben de darse y con el proceso. no Hacer un libro es muy complejo eh, y yo diría muchas veces muy menospreciado, este, porque bueno, los que ya tienen experiencia en, la, en el área de investigación se darán cuenta que cuando te evalúan tu currículum y el puntaje para todo el sistema nacional de investigadores y todo, todas las evaluaciones que hay, los libros sí están considerados, pero no tienen mucha relevancia, ¿no? Entonces, cuando tú este, pones en la balanza todo el tiempo que le tienes que dedicar, porque hay que este, no solo escribirlo, sino hay que prepararlo, organizarlo, detallarlo. Este, después, ya cuando lo terminas, hay que darle otra revisada, porque siempre hay detalles que se te pueden escapar y, y tienes que estar en el proceso, ¿no? Lo siguiente, ya que lo tienes, es, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a, a imprimir, ¿no? Eh, imprimir un libro es costoso, no es nada barato. Este, el, el papel, este, es, es muy caro a, a un, en un esquema de, de libro, y entonces, justamente, salió una convocatoria en el, en el sindicato de, de la Universidad de Guadalajara, de académicos, para imprimir libros, ¿no? Entonces, fue así de, aquí, de aquí somos, ¿no? Porque ya tenemos el documento, estábamos buscando por dónde conseguir fondos para, para hacer la impresión, y sale la convocatoria, en, en, en la, las convocatorias de la universidad pues son, vamos, son como un concurso, ¿no? O sea, no es de que ya voy, le traigo el libro y me lo imprime, ¿no? Sino que hay muchos participantes porque pues, la necesidad, ¿no? De muchos, muchas personas este, escriben sus libros y, y no tienen los recursos para, para la, la impresión. Entonces... Eh, sometemos el, el libro al concurso y salimos aprobados, ¿no? O sea, eh, nuestro nuestro libro sale premiado, pues el, el, el premio pues obviamente es el, la impresión, este, hubo hubo un reconocimiento, este, una ceremonia y, y este Ale le tuvo la oportunidad de, de venir a Guadalajara a, a recibirlo también y bueno, este, pues se dio, ¿no? Se dieron los tiempos. Fue un proceso que, que tomó tiempo, pero al final este, conseguimos que, que, que nos hicieran la impresión. Y, y bueno, ya después este, viene la parte de la utilidad, ¿no? Este, ¿Qué tan útil es? Y yo en la experiencia muy personal, yo diría que sí me ha servido porque yo, yo inicié sin mucho conocimiento del grupo y creo que es muy importante para, para aquellos chicos que empiezan a involucrarse en este tipo de grupos, sobre todo en los invertebrados marinos, como hay tanta diversidad de, de, de grupos, no hay tantos documentos a un nivel... Este, un, un nivel básico que te ayude a ir entendiendo cómo es el grupo, ¿no? Y qué es lo que se hace en cada grupo. Cada grupo es distinto, ¿no? Trabajar con peces es muy diferente y, y entonces creo que sí había una necesidad, como, como dice Ale, ¿no? De a, un documento básico, sencillo, que, que permitiera pues, a las personas que quieren adentrarse a ese, a ese grupo, o en este caso particular, pues adentrarse con los equinodermos, creo que es una buena herramienta, ¿no? Creo que nos ayuda a, a reconocer los, los grupos, cuáles son las estructuras este, que se utilizan para la identificación de las especies, los métodos de colecta, de preservación, conservación, este, muestreo en general. Entonces, creo que llega este documento pues a, o este trabajo a cubrir esa, esa parte. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo, este, yo ya lo leí <ríe> y pienso que es un material muy útil. Y de hecho, eh, bueno, antes de continuar, quiero decirles que siguen este, levantando corazones. Nos mandan saludos este, Marita Maldebrán desde Chile, eh, Daniela Rodríguez desde Brasil, Kevin Lecano este, nos saluda desde Ecuador, también Francisco, nos está viendo, Francisco Salís les manda muchos saludos y dice que... Eh, fue un excelente team eh, y nos hacen dos preguntas que, este, ¿Cómo podemos adquirir el libro en físico? y otra que va de la mano ¿Cómo podemos adquirirlo online? Pues bueno el, el tiraje del documento fue, no fue muy grande este, creo que fueron 500 ejemplares me aquí rápidamente el el tiraje por ahí andaba como en 500. ¿No, Ale? ¿Me, ¿Me corriges? No, la verdad no me acuerdo. Creo que sí, 500. Pero hicieron un tiraje pequeño. Sí. Este, ahí ahí en, en México, pues en, en el Instituto de Ciencias de, del Mar y Limnología, ahí tienen ejemplares con, con Francisco. Si, si no me equivoco, ahí debe de tener Francisco. Este, yo también tengo ejemplares acá en Guadalajara. Pues serían como físicamente los dos lugares donde disponemos de ejemplares en físico, pero este, bueno, ahora sí que hace ratito cuando estábamos eh, iniciando la, la transmisión, les comentaba que acabo de dejar una versión electrónica, porque a final de cuentas lo que queremos es que el libro se consulte, no es una cuestión de negocio, ni de que ganemos dinero, nos hagamos rico por, por vender libros, ¿no? Este, el documento salió con el objetivo de de que se utilice, de que sea una herramienta a, que, de consulta frecuente, ¿no? Entonces, eh, en mi página de Richard Gate, ahí este, me, me pueden buscar y ahí pueden este, encontrar una versión digital. Yo no sé si, bueno, ahorita podemos ver si a través de la Remec podemos este, poner a disposición el, la versión digital, no sé si hay alguna forma, pero creo que no habría problema, ¿no? Ahorita en Facebook, en, en los comentarios de, de, de esta conversación en Facebook, en la parte de abajo, pueden ver que ya se publicó la liga para descargar el archivo. Entonces, para los que sea que estén interesados, pueden darle clic y lo, lo van a tener. Y pues es que sí, como dice Cristian, este es, este es un libro de trabajo. Entonces, yo espero que todos los que lo necesiten lo descarguen. Y que después de unos años este libro ya quede así como todo arrugadito porque se lo llevaron al, al campo, porque lo estaban usando cuando estaban identificando muestras húmedas y entonces se, se mojó y que tiene anotaciones. Es para que trabajen y para que aprendan todas las estructuras. Entonces no es, no es un libro difícil de manejar, es... es es eh, tamaño carta, pero es muy pequeño, es muy práctico, se lo puede llevar a cualquier eh, salida al campo y órale, ¿no? A, a identificar y a ver si de veras pueden reconocer las estructuras y conocer las especies, pues las especies más comunes en las costas de México. Excelente. Este, pues sí, estamos viendo que mucha gente está interesada, la verdad que... Este, esperemos que, que les sea útil. A mí, por ejemplo, me fue útil en su momento, entonces este, creo que podemos avalarlo. Y bueno, este, creo que resumiendo esta parte, eh, podemos decir que hay tres maneras de adquirirlo. ¿no? Ya tenemos este, la liga en nuestra página de Facebook, este, la versión online. La segunda sería visitando este, a Cristian en el PUCBA, este, que es uno de los centros universitarios de la Red UDG en Guadalajara. La otra sería que visiten la colección este, nacional de equinodermos, el Instituto de la Etnología de la UNAM, este, en México, con Francisco. Y la tercera es que se metan al concurso del logo de la REMEC. Si lo ganan, este, ya saben que va como parte de los premios. Entonces, ahí ya tienen sus opciones. Escojan la que más les guste, porque pues, queremos que este material se dé a conocer. ¿no? y que les sea útil a todos los que van empezando en este campo, a la gente que a lo mejor no se dedica a equinodermos, pero se dedica a otros grupos y como parte de su trabajo también le salen muestras, ahí les puede, este, les puede ayudar ¿no? a, para empezarse a empapar de este grupo. Sí, perdón, y... incluso eh, para los profesores, no muchas veces, por ejemplo, yo he dado clases de zoología muchas veces, pero pues no soy una experta en nudibranquios ¿no? Por ejemplo, entonces puedo darles un poco de teoría, pero ya las preguntas más específicas no las puedo contestar. Entonces para los profesores que den clases de zoología que no saben mucho de equinodermos pero que tienen que hacerse de herramientas para enseñar sobre este grupo, también por favor úsenlo. Yo creo que es, que es la mejor herramienta y además pues está hecho por... Eh, de parte de, de expertos pero sin que sea muy complicado ni muy rebuscado Entonces, también si son profesores úsenlo por favor en sus clases excelente pues ahí tenemos la recomendación este, tenemos más saludos en el chat eh, nos dice por ejemplo Daniela Rodríguez que es una herramienta muy importante porque no todas las universidades poseen este tipo de libros y menos en el campo de los tequinodermos eh, también Nicole Baches nos dice que, eh, nos pregunta que si Cristian podría dar uno a quien tenga este, la mejor calificación en ecología de comunidades y ecosistemas. A ver, ahí este, póngase de acuerdo con su profesor en un saludo para que acepte. Lo podemos ver, lo podemos ver si realmente se, se aplican al final del curso. Claro que sí. Miren, Ya Ya, ya sé, estoy. puedes decirles que, que aunque, aunque no ganen en el concurso del logotipo, con que muestren que sí participaron, con eso les puedes dar uno, ¿no? También podemos ahí este, ver para los, a los que se animen a, a participar, ¿no? Miren, ya, ya están saliendo opciones. ¿eh? Hay más, más opciones, sí, fíjate. Muy bien. También Laura Lugo les dice felicidades, maestros, gracias por compartir. Adri, dice saludos desde Argentina. Daniel Rodríguez, mil gracias por compartir el libro. Y bueno, este, creo que ya nos hablaron mucho de, de este material, de cómo fue el proceso. Y pues también quisiéramos este, saber a futuro, no nos surge la curiosidad. ¿Qué creen que haga falta? Sabemos que hacen falta muchas cosas, pero desde su perspectiva, de cada uno de ustedes, este, ¿Qué creen que haga falta abordar? ¿Les gustaría hacer otro libro después de esta experiencia que tuvieron? Eh, ¿Qué más falta aportar en el campo ¿no? de los equinodermos? ¿Por qué me avientas así, tan bruscamente? Este, yo creo que sí sería muy padre sacar una segunda versión. Ahí yo creo cosas y Ale estará yo creo que de acuerdo conmigo en que podemos mejorar muchas cosas. Hay que actualizarse. Este, el conocimiento está cambiando día a día, ¿no? Y, y de ese momento cuando trabajamos ese documento a la fecha ha habido un avance enorme en este, en este grupo, ¿no? En el grupo de Quimodermos en los últimos años se ha trabajado muchísimo. Hay cada vez más personas involucradas. Yo me he dado cuenta, conozco cada vez a más este, chicos in, involucrados en, en, en estudiar equinodermos y me, me sorprendo de repente, digo ahora, tú, aquí también están haciendo y acá están haciendo y luego están empezando a surgir muchos trabajos ¿no? este Se están describiendo nuevas especies, eh, entonces yo creo que es imprescindible el seguir actualizando estos documentos ¿no? este Si sí es una guía básica pero de este, como tal, pues tenemos que seguirlo mejorando, ¿no? Entonces, eh, ojalá si sí en, en un futuro no lejano haya otra oportunidad de, de sacar una, una segunda edición, este, con, con mejoras. Eh, si no, bueno, de, de todas maneras, pues el. Si los nuevos trabajos que se estén publicando lo estén citando, yo sería. Este, enormemente agradecido este, de, que, de que se cite el trabajo eh, y que haya sido útil ¿no? este, que, que haya valido la pena el esfuerzo y este creo que hay muchas cosas que todavía pueden este, seguir trabajándose en, en el caso de quinodermos eh, en la parte de la ecología este, hay muchos me he dado cuenta, hay muchos fenómenos, muchos procesos que involucran a los equinodermos y, y pues hace falta seguir trabajando, ¿no? Entonces, eh, definitivamente hay materia para, para seguir trabajando, ¿no? Ale. Pues sí. La verdad es que a mí me gusta mucho trabajar con Cristian, entonces eso ya es ganancia. Y, eh, yo creo que sí, como dice él, hacen falta muchas cosas que pueden eh, ayudar a, a crecer este proyecto. Eh, es cierto que el conocimiento sobre los equinodermos está avanzando muy rápido, que hay más personas en México que están trabajando en Latinoamérica, esa es otra cosa que de hecho eh, también nos hizo, se nos hizo muy importante, que si sí hay información, pero está generalmente en inglés. Y cuando tú estás aprendiendo sobre quinodermos, pues a lo mejor sí sabes cantar unas canciones en inglés, ¿no? Pero no sabes qué quiere decir, te sellate, <risa> o que es un, eh, no sé, que es una madre porite, entonces... Eso es lo que queríamos, ¿no? También poner esta, esta información a disposición de las personas de hispanohablantes, ¿no? Entonces, toda esta información nueva que se está generando, pues sigue estando en otros idiomas y yo creo que es, es muy importante traducir esta información y pasarla para... Ay, el helicóptero por mí, perdón. Este... Ya. Yeah. Eh, yo creo que es muy importante seguir eh, actualizándolo así, ¿no? En español. Y para que todos puedan aprovecharlo. Y además, yo creo que las herramientas tecnológicas también nos permiten hacer... Eh... Eh, nos, nos permiten engrandecerlo. Por ejemplo, ahorita muchas colecciones tienen modelos en 3D a disposición, ¿no? En línea, para que tú puedas mover los ejemplares que están en las colecciones, los puedas revisar. Hay información de equinoideos, de las estructuras internas que también están en 3D y tú los puedes leer muy fácil con un, con, en un archivo PDF, ¿no? Cualquier lector de PDF te lo puede dar. Entonces, usar este tipo de herramientas para que de veras lleguemos al fondo, para que puedan... Eh, eh, digitalmente manipular las estructuras yo creo que estaría genial ¿Mm? y seguramente a muchos lectores les gustaría utilizarlo así y bueno, la información ecológica y todo eso, todo eso que yo no hago <risa> pero que Cristian sí eh, pues también es súper importante meterlo, ¿no? A, a, a hablar más sobre las interacciones con los demás eh, grupos de flora y fauna en, en las diferentes áreas, sobre todo mexicanas, yo creo que sería fabuloso yo ahorita me estaba acordando justamente mi experiencia en la primera vez que fui al laboratorio a, a, a tratar de identificar equinodermos y Francisco me dio así un puño de libros en inglés ¡Wow! y aquí están, revísalos y luego me hablas. Y yo así de, ¡guau!, ¡Wow! que ni, ni, ni podía traducirlo, ¿no? No sé, a ¿qué era eso? Y, y justamente en esa situación, ¿no? Me, me, me encontré. Entonces ahora que tenemos esta opción en español. Como dice Ale, es una gran ventaja, ¿no? Ya, de ahí ya nos ayuda bastante. Entonces, este, pues sí, coincido con ustedes. Creo que es una excelente herramienta para comenzar. Claro, o sea, sabemos que afortunado, desgraciadamente, la ciencia se ha escrito y se escribe todavía en inglés. No sabemos cómo se vayan a comportar los mercados de la ciencia en el futuro, pero sí necesitamos este tipo de opciones, sobre todo cuando uno va empezando con, el, con trabajar un grupo, porque es difícil este, tomar de la mano las dos cosas, ¿no? Aprender un nuevo idioma y al mismo tiempo aprender un lenguaje súper técnico de un grupo totalmente nuevo y desconocido para nosotros. Entonces, estas herramientas que te ayudan a familiarizarte con ese lenguaje técnico, con, esa, con las estructuras ¿no? que tienen estos esquemas tan, tan bonitos, este, cuidados, para entender mejor eh, al grupo y poder de ahí a lo mejor ya entonces pasar a, a las este, publicaciones en inglés o a publicaciones más avanzadas, pues este, ahí tenemos una, una gran herramienta, ¿no? Y de ustedes, a ver, ya hablamos mucho sobre el libro, obviamente este, pues ese era el pretexto para nuestra charla. Pero de ustedes, este, ¿cuáles son sus proyectos actuales? ¿Cuáles son sus proyectos futuros? Cuéntenos, porque estamos también muy interesados en conocer a todos los miembros de la REMEC. Ustedes son miembros, entonces díganos, ¿cómo andan? <ríe> Bueno, pues, me adelanto ahora yo. Eh, yo estoy, eh, últimamente me he estado enfocando mucho en, en un tema que me ha maravillado, este, en el sentido de, de todo lo que uno puede descubrir cuando te, inv te involucras en, en temas este, que no manejabas, ¿no? Estoy trabajando con el caso de especies exóticas, especies introducidas, y Justamente, pues, tenemos ahí un par de casos que tienen que ver con equinodermos, ¿no? Este, tenemos eh, registros de un par de estrellas de mar que este, son originarias del Indo-Pacífico y que tenemos reportes aquí en, en, en, ahora en el Pacífico Mexicano. Es, es algo que, que estamos... Bueno, ya, ya lo estuvimos trabajando con, con Francisco desde hace un par de años, este estamos ahí tratando de terminar la publicación, pero a la par, yo he estado involucrado en, en proyectos de este, monitoreo, análisis de riesgo. Eh, el, hace, hace un par de años me, me apoyó con Conavio a través del proyecto de Get Invasoras, un proyecto para hacer análisis de riesgo de especies introducidas, especies marinas. Este, entonces, eh, pues ha estado trabajando con eso, ¿no? Eh, particularmente he estado trabajando en, en el puerto de Manzanillo, y, y bueno, los puertos son, son sitios muy importantes en ese sentido, obviamente por todo el tráfico de embarcaciones que llegan de todos lados. Manzanillo es el puerto más importante aquí del, del Pacífico mexicano, recibe barcos de prácticamente todo el mundo y este. En términos ecológicos, bueno, eso, eso tiene sus, sus consecuencias, ¿no? Este, y nos hemos dado cuenta con, ahora sí, con los estudios ya dedicados a, a, a ese tipo de especies, que tenemos este, algunas, ahora sí, algunas este, candidatos o, o, o especies con potencial de, de riesgo de, de invasión, ¿no? Y mi interés particular es eh, generar conocimientos sobre esos grupos para proponer estrategias de control, manejo y evitar casos como ha sucedido en otras partes, como por ejemplo, la mayor, mayoría estamos muy familiarizados con el caso del de pez león en el Caribe, que, que puso en, en, en alto riesgo los, los ecosistemas de, del Caribe. Y este, pues acá en el lado del Pacífico, pues no está exento ¿no?, de, eso, de esos riesgos. Entonces, he estado pues trabajando fuertemente en eso. Eh, y como les digo, bueno, tenemos ahí ya confirmadas dos especies de, de estrellas de mar que, que este, pues tienen, tienen su, su nivel de riesgo, ¿no? Este, en ese sentido. Todavía no son como una invasión. Todavía no hay un riesgo tangente, o sea, este, real como tal, pero pues, la idea es... Creo que, creo que estamos en el momento justo ¿no? de, de empezar a, a obtener la información para definir las estrategias y actuar lo más rápido posible. Entonces me he estado involucrando con muchos sectores. Eh, estoy trabajando con Capitanía de Puerto, estoy trabajando con, con API, con Semarnat, con CRIP de, del Manzanillo, con este, centros de buceo, entonces por ahí, por ahí me he estado enfocando últimamente y, y pues ahí sigo este, con, con el trabajo de quinodermos, pero ya en ese sentido muy específico, ¿no? Pues es un trabajo excelente, de hecho este... Pues mira cómo son las cosas, ¿no? Yo no estaba al tanto de que estabas trabajando esta línea de investigación. Eso me hace súper interesante. yo creo que algunos de los que nos están escuchando no, este, no sabían que trabajabas tú este, con, con este, cuestiones de riesgo de especies invasoras. Entonces, bueno, ahora ya lo sabemos y ya sabemos a quién contactar en caso de que queramos hacer una colaboración o tengamos una duda sobre este tema. Y tú, Ale, ¿qué nos puedes platicar de tus planes futuros y presentes? Ay, eh, plan... Ay, ahora pasa el tren, perdónenme. <risa> eh, aquí pasan todos. Pues yo planeo pedirle a Cristian que, eh, que me lleve a sus salidas al campo, porque yo ahora soy paleontóloga, entonces las salidas del campo son muy distintas, ¿no? Eh, pero... Pues eh, estoy trabajando, eh, estoy trabajando una especie nueva, de, bueno, bueno, no sé si es nueva, pero es un nuevo registro de un erizo de mar del Jurásico, eh, que está muy interesante porque, porque tiene ahí como un pleito con otra especie del, del Cretácico, entonces estamos viendo, tratando de ver si son lo mismo o no, o por qué, ¿no? eh, también como... Como ya he dicho, hay muy pocos paleontólogos en México que se dediquen a equinodermos. Entonces sigo tratando de pasar a las personas, a los estudiantes, al dark side de la paleontología. <ríe> que dejen un poquito a los recientes, un poco a un lado. Y estoy trabajando con estrellas de mar de la cantera de Tlayúa que son unas especies fascinantes, son unos registros maravillosos. Eh, estoy trabajando con uno fiuro, se eh, no, sé, no puede decir de dónde es todavía, pero eh, entonces estoy tratando de abarcar más, <risa> más grupos porque no hay muchos paleontólogos, entonces yo los invito a que otra vez, por favor, únanse a este lado oscuro y, y métanle mano, porque además no son, no son mutuamente excluyentes, ¿no? Eh, yo he trabajado, de hecho estaba tra trabajando en, en, en el Instituto de Geología cuando hice una colaboración con Cristian sobre erizos eh, actuales. ¿no? Entonces yo creo que si ustedes saben de los grupos, lo saben de eh, actuales y, y fósiles. ¿no? De hecho, este libro que del que estábamos hablando, pues también le sirve a los paleontólogos, ¿no? porque las estructuras siguen siendo las mismas, a lo mejor las formas son un poco distintas, pero eh, son las mismas estructuras. Y, y estoy pues en eso, ¿no? Tratando de, de, de seguir con mis publicaciones de palio. Pero, Cristian, si necesitas mano de obra, <ríe> me puedes llevar. Suena muy bien tu proyecto. Y pues ahorita estoy dando clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero yo espero que pronto surjan nuevos proyectos, ¿no? Ya más establecidos. O sea, por favor, abran plazas para los taxónomos. <ríe> Por favor, es algo que urge. <risa> eh, les pregunta Zulieta Andrade González que ¿cuáles especies de quinodermos han sido las más vulnerables al saqueo? Pues yo creo que sin duda los, los pepinos de mar que, son, eh, que se comercializan para el consumo humano. Entonces, eh, las poblaciones en México han sido muy vulnerables Está eh, Isosticopus fuscus, ahorita no sé si exactamente está en, en el género Isosticopus, me despegué un poco del, del, de la clasificación, pero bueno, eh, esa especie está en grande riesgo, está, eh, tiene prendidos todos los focos de alerta porque las están saqueando terriblemente y, y las sacan así por toneladas, pero toneladas de material ya deshidratado imagínense cuántos pepinos de mar tienen que ser para que peses una tonelada de pepino de mar seco. Se está terrible y pues también las autoridades, por más que hacen, pues tampoco se pueden dar abasto, ¿no? O sea, no pueden estar, eh, eh, no puedes tener eh, eh, oficiales de cada 10 metros sobre la línea de costa para cuidar que, que no lo saquen, ¿no? Entonces, yo creo que eso sin duda. No sé, tú, Cristian, eh, tienes idea de alguna otra especie. Pues, en términos generales, yo creo que sí, este, definitivamente, por cuestión de saqueo, así como, como lo plantea la pregunta, si lo, los pepinos son como, como los que están en, en, en, ese, en esa situación, ¿no? Uh, otros grupos, bueno, Estrellas de Mar, también por la cuestión del de or, ornato, ¿no? que luego las secan y las, las venden como adornos, Este sería como, como el, el, el otro grupo, este por cuestión de saqueo, ya habría otros factores para determinar riesgos más específicos, ¿no? En, en los grupos. Este, ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles son los más vulnerables ante, no sé, este, contaminación? ¿Hay, hay este, especies más sensibles? ¿O por cuestiones de cambio climático? Este, ya serían como por otro tipo de fenómenos, ¿no? Pero particularmente por cuestión de, de saqueo, este, definitivamente ese es el... El grupo con, con, con el que está llevando, pues, la, la pelea más dura, ¿no? Ahorita, en estos días. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, me voy a meter un poquito, <ríe> aunque no soy la entrevistada de hoy, porque precisamente hace como, ¿qué será? Hace dos años me tocó a mí este, hacer un trabajo de identificación de un embarque, este. Que, de hecho salió la noticia, también las noticias este, que confiscaron en, en Colima, no me acuerdo si fueron dos o tres toneladas de este, oloturia, era este, oloturia mexicana y oloturia floridiana. De hecho, o sea, las iban a sacar por el puerto de Manzanillo, del lado del Pacífico, pero esas son especies este, del Caribe y del Golfo Mexicano. Entonces, aparte de todo, ya habían recorrido media república cuando las, este, las interceptaron ya casi para ser exportadas, ¿no? Eh, y bueno, pues todo esto sabemos que es ilegal, pa para los que no este, lo sepan, que nos estén siguiendo ahorita, que nos estén escuchando, en México es ilegal este, sacar cualquier especie silvestre o sus derivados. Entonces, ahorita ya está legislado dentro de la norma mexicana que extraer especies silvestres o sus derivados es ilegal. Eh, a lo mejor no tenemos, como comenta Ale, por falta de recursos o por otras cuestiones, eh, no se ha hecho una legislación adecuada eh, para castigar o para informar a la gente de que esto no es legal. Pero este, debemos empezar a tomar esa conciencia, ¿no? De que no podemos hacer extracción de especies silvestres, ni tampoco de sus derivados. Entonces, cosas que a lo mejor antes hacíamos como tradicionales, como el típico de llevarte las conchitas de la playa o llevarte la testa del erizo, porque está muy bonita, ya también son ilegales. Entonces, hay que evitarlas, ¿no? Y tienen su razón, porque todo esto... Eh, obstruye los este, mecanismos naturales de renovación de los ecosistemas marinos, ¿no? Y en el caso de las especies vivas, pues es peor, porque estamos impactando sobre las poblaciones de una especie viva. No sé si quieran comentar este, más al respecto. Sí, creo que es, es un punto muy importante, y es algo que últimamente hemos enfatizado mucho, por ejemplo, en, en la carrera de biología, eh, sobre todo por las prácticas de campo, ¿no?, que antes de la pandemia, este, que hacíamos prácticas de campo, este, era, era hacer mucho hincapié en el sentido de, bueno, venimos por una cuestión de trabajo y pues pareciera que como ser, somos biólogos, pues podemos hacer las colectas indiscriminadamente, pero no, bueno, sí hay, hay una regulación, tenemos que tramitar permisos, muy complicados, por cierto, pero hay que hacerlo, ¿no? Este, para que los proyectos este, operen. Tú debes de operar bajo, bajo los lineamientos que te establecen y en este, uno de esos lineamientos es el tramitar un, un permiso en la, en la parte marina, particularmente son los permisos de, de pesca de fomento, que es un poco extraño. Yo, yo, yo he estado peleado con eso, pero bueno, así está de momento, ¿no? Ya habría que hacer toda una discusión, un foro de discusión particularmente de ese tema, ¿no? Este, de cómo operan los, los permisos de colecta científica aquí en México, pero de entrada, bueno, tienes que hacerlo de esa forma. Entonces, la invitación sí, sí es muy este, importante en el sentido de, bueno, eh, voy a, a la playa de vacaciones y pues no, no puedo estar ahí juntando y llevándome lo que quiera, ¿no? Este, cuando operamos en los, en los eh, proyectos que comentamos, este, todos estos proyectos pues tienen que ir respaldados por por un, un documento que pasó por una serie de trámites. no. Este, yo acabo de generar para este proyecto que estoy haciendo en Manzanillo, pues acabo de, de, de generar mi, mi solicitud, ya tengo mi permiso este, para, para hacer los monitoreos. Este, ahí luego también está otro tema bien complicado. ¿no? En el caso particular, eh, que estoy trabajando con especies introducidas, eh, luego es ¿Y cómo opero un permiso para colectar una especie que no es de nativa de México? Entonces, ni siquiera la misma eh, comisión encargada de eso lo sabe. Todavía no hay lineamientos, no, ha, no se ha establecido el cómo operar en ese sentido, y esto lo he discutido yo con personas de diferentes sectores. Entonces, todavía hay como huecos en, en, en la parte de... De cómo generar permisos para casos especiales como eso, ¿no? O sea, si es una especie introducida que se puede convertir en invasora, lo que me piden es un permiso de pesca. Yo, un permiso de pesca es fuera de lugar, ¿no? O sea, no, no, no, no es lo, lo, lo adecuado, pero por la falta de, de las herramientas este, eh, legales, pues tenemos que hacerlo de esa forma. Entonces, ahí son. Cosas del día a día que, que enfrentamos los, los biólogos este, que trabajamos en la parte marina, no, sobre todo. Bueno, y también te he de decir que la paleontología yo creo que está todavía peor, porque eh, eh, la compra-venta del material paleontológico es un delito federal, al ¿eh? menos en México. Entonces, para quien sea que pasa por el metro y se compra un dije de un erizo de mar, que están bien bonitos y que son bien atractivos, bueno, pues ese es un delito. Eh, cuando vas a, a, a Chiapas y te compras ámbar que tiene adentro un mosquito muy bonito, un insecto, eso es un delito. Pero lamentablemente las leyes mexicanas aún no son suficientemente eh, fuertes como para proteger el material y además ejercer los... bueno. Eh, todos los trabajos de denuncia, de, de castigo y todo eso, ¿no? hemos tenido problemas y por ahí andan eh, circulando en las redes problemas de, de ejemplares que fueron comprados en México y que fueron descritos por extranjeros y que ese material está en no sabemos dónde o en una colección extranjera y los mexicanos no tenemos ningún, eh, ninguna oportunidad de revisar ese material, ¿no? entonces puede llegar hasta esos casos. Y además, pues, pues las revistas eh, científicas no saben que es ilegal en México, y entonces o no les importa, o no ponen atención a esas cosas y entonces los trabajos están ahí publicados y, y nadie, no existe nadie que responda por ahí, ¿no? Y de pronto, ah, bueno, no, es que no lo compré, me lo regalaron. Pues sí, pero alguien lo compró, ¿no? Entonces yo creo que, y, y además... Como tú dices, luego los biólogos somos los peores, ¿no? Porque yo conozco esa especie, porque me encantan esos fósiles, porque yo los trabajo y entonces yo quiero mi dije bien bonito, así de un, de un, este, no sé, de un molusco aquí colgado, fósil, ¿no? O reciente. Y pues, o sea, eso es un delito, ¿no? Y tenemos que tomarlo en cuenta. Sí, totalmente de acuerdo con los dos. Yo creo que hay muchas prácticas eh, del pasado, que incluso algunas se han convertido en tradiciones, eh, pero que podemos cambiar, ¿no? Y cambiarlas en pro del ambiente y en pro de todos. Porque estas reglas, digamos, no son arbitrarias, no son solamente por prohibir, sino son para conservar. Y para conservar para nosotros y para las generaciones futuras, Estamos viendo y ya ya no es una cosa que se diga va a pasar en el futuro, sino es algo que estamos viendo ahora, que hay muchos problemas ambientales y la mayoría están asociados a la influencia de los seres humanos, ¿no? De hecho, por eso le estamos llamando a esta época el Antropoceno. Entonces, pues sí, tenemos que empezar a, a cambiar nuestra forma de, de convivir, de trabajar, de colectar material de consumir, hacer un consumo más responsable, entonces totalmente de acuerdo con los dos. Y bueno, pues les comento que este, creo que ha sido una charla muy amena, tanto que se nos fue este, ya una hora, ¿no? Y llegamos al punto de cierre, pero no quiero así como cortarlos de ya es momento de irnos. Si no quisiera que nos dieran los dos este, sus reflexiones finales, que nos dejaran, este, pues sus, sus comentarios, eh, si les gustó o no les gustó la entrevista, eh, con qué les gustaría que se quedara el público. Y también quiero aprovechar para enganchar a Cristian, me gustó mucho su comentario este, sobre esta necesidad de analizar la legislación. Entonces, este, pues quiero ahí comprometerte para ver si más adelante armamos una mesa con otros panelistas este, que estén luchando con esta parte de la legislación para que discutamos ¿no? cómo está la ley en cuanto a permisos de colecta, en cuanto a estos permisos de pesca de fomento, en cuanto a lo que necesitamos nosotros como biólogos este, para que nuestra actividad de colecta sea legal y sea ordenada. Entonces, a lo mejor sería un tema interesante para una siguiente charla, ¿no? Charla panel. ¿Qué te parece? Claro que sí, Carmen. Totalmente de acuerdo. Este, eh, y pues... Creo que, creo que será algo muy provechoso ¿no? el discutirlo con varios puntos de vista y las experiencias. ¿no? Ahora sí que también la, la experiencia que cada quien ha tenido este, va a ser muy, muy útil para pues, enfrentar el, el reto, porque es algo que tenemos que estar haciendo y seguramente surgirán cosas interesantes de esa discusión. Claro que sí. Gracias. Pues bueno tus, tus este, conclusiones finales, si quieres empezar Ale, y terminamos con Cristian sí. Bueno, pues eh, yo creo <ríe> a mí me gustaría que, que las personas que nos están escuchando se queden con la idea de que la taxonomía es importante eh, nosotros hemos estado hablando de un libro que te ayuda a empezar a aprender sobre taxonomía de equinodermos y yo creo que es fundamental que todos tengamos los conocimientos básicos, porque, eh, y Cristiano me dejará mentir, cuando haces ecología o que haces otro tipo de trabajos, es muy fácil que tú veas una especie y digas, ah, es, no sé, es, eh, eh, es una razia, no es una melita, lo que sea, pero... Muchas veces las especies te pueden engañar, no porque conozcas a las más comunes, quiere decir que son, to son todas las que existen. Entonces yo creo que eso es sumamente importante y que si tú estás trabajando, como decía, en ecología, pues no puedes decir que en una zona hay solo, que hay 20 especies, si ni siquiera las identificaste bien, si ni siquiera buscaste bien, si, como decíamos, si no levantaste rocas, si no buscaste entre la arena, entonces... Eh, los invitaría a eso, como que amplíen su, su visión de lo que puede realizar la taxonomía y para qué, para qué sirve. no Como acabas de decir, Rosa, de, tú hiciste un trabajo de identificación, pero ese trabajo de identificación no era para un listado, era para saber qué especies están, se están extrayendo ilícitamente y para hacer la, una aportación a, a la conservación. no Y todo eso no es posible si no, haces, si no sabes taxonomía y no sabes las estructuras. Entonces yo creo que que Esa es mi invitación, que para quien sea que ya, que ya esté comenzando o que ya vive un camino ya avanzado, que le dé una revisada a la taxonomía de las especies, a las clasificaciones, porque muchas veces queremos hacer sistemática molecular y sacar así unos árboles súper bonitos, pero también es importante ver en qué se traducen, ¿no? ¿Cómo traduces eso? En una correcta clasificación para que la podamos utilizar eh, como las personas que no hacemos sistemática, ¿no? Entonces, eh, esa es mi invitación, y mi invitación como siempre a que se metan en la paleontología también, que vean que la taxonomía de los fósiles tampoco es tan complicada, y yo creo que podemos ampliar nuestra visión del grupo en general, si, si aprendemos a ver la, la taxonomía de fósiles también con mucho amor. Eso es. Cristian. Sí, ya, Cristian. bueno. Más este, pues bueno, más que nada, eh, yo creo que aquí espero que realmente el documento eh, les, les sea útil. Uh, me estaba acordando que hicimos un, una prueba en, un, en una clase de invertebrados este, con una, una compañera profesora que, que tiene su curso de invertebrados y entonces me llevé unos ejemplares, se los dimos a los equipos de, de ahí de, del grupo y empezaron a trabajar. ¿no? Entonces cuando estaban ahí trabajando, me di cuenta pues de que empezaban a hacer ese reconocimiento ¿no? y eh, esa, esa parte... Que, que mencionale, cuando empiezas tú a trabajar en, en ecología o cualquier otra área en la, en la parte marina, sin duda te vas a encontrar cosas diferentes, cosas que no habías visto. Eso es lo que creo que más me, me apasiona de, de mi trabajo, ¿no? Cuando yo voy a hacer el, el trabajo de campo, este, voy, estoy buscando estoy explorando, esa, esa es la parte que me gusta mucho, y luego regreso al, a, a la universidad, al laboratorio, o mi oficina, o ahorita en mi casa, porque ahorita mi casa es mitad laboratorio, mitad bodega, este, y, y, y un, peque, un pedacito así de casa, eh, y me pongo a revisar ese material y de repente empiezo a encontrar cosas muy extrañas, cosas que no había visto, ¿no? Entonces, ese, Todavía no he perdido, creo, esa, esa de emoción, ¿no? De cuando encuentro algo diferente, algo que no había visto. Y cuando son grupos tan distintos que, que no tienes ni idea y empiezas a buscar información y la información que hay es tan técnica que, que te pierdes, o sea, no sabes ni por dónde, ¿no? Darle. Y cuando tienes algo, una herramienta tan sencilla como esta que, que, que les estuvimos presentando, platicando un poquito, pues... Tienes ahí como por dónde empezar a, a buscarle, ¿no? Y, co y como dice Rosa, bueno, ya después te vas hacia lo más técnico o lo más eh, este, espe es es especializado, ¿no? Pero de entrada así puedes, puedes empezar. Entonces, si hubiera algo así para todos los grupos, qué maravilla para, para nosotros, ¿no? Entonces, ojalá en, en el futuro haya más trabajos de este tipo en, en diferentes grupos. A lo mejor... Este, uno muy específico para cada clase de quinodermos, ¿no? Este, y ahí hay algunos antecedentes de, de documentos ya para pepinos o para ofiuros, falta para estrellas, falta para erizos, este, o erizos irregulares, ¿no? O sea, Ale, luego a lo mejor podemos eh, en una de estas empezar a trabajar algo de erizos irregulares, ¿no? Entonces, este. Va, va en ese sentido ojalá les sea útil este descarguen el archivo PDF es para que lo tengan para que lo usen y pues más que nada pues agradecerles el, el tiempo que nos dieron para para presentarlo no Gracias al contrario, muchas gracias a ustedes. La verdad es que ha sido una entrevista muy interesante. Eh, muchos de los que nos están sintonizando por Facebook pues, han mostrado interés en este gran libro y esperemos que todos lo puedan conseguir, ya sea físico o digitalmente. Y pues ha llegado la hora de despedirnos. Eh, no sin antes agradecerles a nuestros grandes invitados, Alejandra, Cristian, por habernos pues acompañado y compartirnos sus experiencias. Y sobre todo también a todo el público que nos acompañó desde Facebook. Muchísimas gracias por sus preguntas, por, por vernos, por compartirnos y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y estén pendientes a nuestras campañas, que participen en la convocatoria de Logo, porque ya saben que uno de los premios es este fabuloso libro. Y pues nos vemos en la próxima equino, equino entrevista. Muchas gracias. Gracias, adiós.